Hola, amigos y amigas del canal. Hoy presentamos tres juegos raros de terror o que dan sustos. No sé cómo valorarlos. Mm. Solo sé si me gustan o no me gustan. Y por eso los analizo. Espero que te gusten, Por lo tanto, ahora en Ya no juego más, analizamos para ti tres juegos raros versión 2. Recuerda que ya tenemos otro vídeo de tres juegos raros que está en el canal. Bueno, vamos al grano. El primer juego que analizamos hoy nos sitúa en un hotel y somos un investigador que tiene que analizar el escenario de un crimen. Pues bien, vamos a ello. Como nos creemos Sherlock Holmes o cualquier otro detective conocido, pues nos ponemos a investigar todo, como si fuésemos a descubrir algo. ¡Pobre ilusos! Al final, la única opción que tenemos es subir al ascensor, porque abajo no hay nada interesante que nos sirva. Pero eso sí, los escenarios y los gráficos son buenísimos. Punto a favor número uno. Una vez arriba, volvemos a investigar y vamos igualmente que abajo, haciendo el tonto. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Ah, qué susto! Un loco viene corriendo hacia nosotros Intentamos escapar Pero, pero, pero que se oye Pero, ¿esto qué es? Si, si no ha hecho falta hacer nada El loco que venía corriendo Ha tropezado con la maceta de la planta Y otro objeto que había por ahí Y se ha roto los cuernos él solo Se ha matado solo Y se acaba el juego Y no me lo creo Esto no puede ser A ver, repito la partida Por si he hecho algo mal y pasa lo mismo Pero, joder, es que me da hasta lástima Esta vez vamos a intentar salvar al loco Usain Bolt Una vez en el pasillo, otra vez más Voy corriendo, le quito las cosas del medio para que no tropiece Y va y se estrella el loco otra vez mm, Sospecho que el objetivo del juego es el susto inicial Y pensar que podemos escapar y nos han engañado con el tema de la investigación. Pues mira, ha estado mal. Otro punto a favor. Y el juego gana por 2 a 1. Porque el punto en contra es debido a que dura muy poco la partida. Pero bueno, ha merecido la pena. Está muy entretenido. En fin, que seguimos con el segundo juego raro. Este también es en un hotel. Joder, qué montón de hoteles. Eso me recuerda al juego de Shrek, que está también en un hotel y está en el canal. Mírenlo, mírenlo, que ese sí es más larguito y con chicha. Bueno, vamos al gran. Resulta que por algún motivo estamos en un hotel en el que no hay serpientes. Mm, claro, es que en todos los hoteles hay serpientes, hasta en el buffet. Es lógico que digan esa publicidad en el ascensor mientras empieza el juego. En fin, punto en contra número uno. Salvo que el hotel esté en pleno desierto de Nevada o en el de Australia. Vamos, que no tiene sentido eso de las serpientes, vaya mierda. En fin, que entramos al hotel y como hay tanta gente que hay que apartarla para evitar chocar, joder, es una broma, no hay ni recepcionista. Por eso vemos las notas de un amigo que nos deja encima de las mesas ...y que nos ha recomendado el hotel como excelente porque no hay culebras. Y para resumir un poco los demás textos que nos dicen... ...es que resulta que allí no hay serpientes... ...y que a él le ha gustado y que le ha cambiado la vida. Bueno, empezamos a entrar ya que no hay nadie... ...y tenemos pues que por lo menos investigar a ver dónde vamos a dormir. A lo primero vemos una habitación con un número y ya está... Las demás no te indican nada, así que seguimos hacia adentro. Pero el aspecto va cambiando. Se nota mucho más tenebroso y abandonado. Y mirando hacia el suelo vemos algo mojado, algo pringoso, viscoso, qué asco. Vaya servicio de limpieza Y vaya recomendación de nuestro amigo Para que se fíen de las recomendaciones de otros Aprenda, No hay que hacerlo De pronto Una serpiente Una bicha Pero no decía que no había Qué cabrón el amigo este, veamos ¡Ostras! ¡Qué susto! Eso no es una serpiente, es un megalodón terrestre. Y no ha comido. Pero qué hostias pinta ahí ese bicho. ¿También se ha comido a nuestro amigo? ¿O es que ese es nuestro amigo? Ya no sé ni qué pensar. Y por ese motivo, lógicamente, no había nadie en el hotel. Bueno, el punto a favor es porque está muy bien gráficamente. Y te da un sobresalto. Por eso le damos un empate a uno A ah, lo he vuelto a probar e intentar escapar hacia la salida O a la habitación del principio Pero yo no lo he conseguido, nos comen siempre Bueno, no está mal, salvo por la trama A ah, el punto en contra Ya hemos dicho por qué era Es que es ilógico Pero bueno Una vez analizado Pasamos al tercer juego Este ya no va de hoteles va de una chica que se compra un sándwich y tiene que volver a casa pero tiene un poco de miedo Qué buena idea ha tenido no puede llamar a una pizzería por teléfono o a un chino lo que te pase hija, te lo mereces por tonta bueno, conforme avanzamos vemos un ambiente muy raro es de noche, no hay nadie en la calle y el camino es muy oscuro y raro, ah y los gráficos son tipo Playstation 1. Bueno, eso le da un aire retro muy interesante. Pero vamos a grabar. Casi que intuitivamente encuentras el camino que has de seguir. Y que tiene algún camino a veces sin salida que te hace volver hacia atrás. Pero bueno, le da un poquito de misterio, pero ya está. Pero yo creo que por un sándwich yo no me jugaba la vida por la noche. Para ir luego a comerte la casa Encima llegará frío O sea que muy original Una mierda Punto en contra número ah. uno Pero si no fuese así Hay que ser realista No habría juego O sea que vale, vale Aceptamos que vaya por un sándwich a medianoche Y atraviese media ciudad Perfecto En fin Que conforme vamos por el camino Vemos agujeros muy extraños Pero no se puede hacer nada Más que avanzar bueno, que tras un rato andando, vemos nuestra casa. Por fin vamos a llegar. O no, espera. Vamos a ver cómo continúa el juego. Que vuestra mente os diga qué puede pasar o que se prepare para un susto tremendo. Al final vemos la casa, queremos entrar y... Ya está, no hay susto. ¿Qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¿Fantasma rojo justo delante de la casa? ¿Por qué? ¿Es el típico fantasma japonés? Es que no sé por qué, pero me ha parecido ambientado en Japón, no me preguntéis el por qué. Quizá porque no se ha visto ni un botellón, ni te han asaltado, en fin, detallitos. No es lo que me esperaba, así que... Punto en contra número 2 Vaya decepción Ni siquiera hay un susto importante Nada más que la tensión durante el juego Y seré bueno por eso Y por los gráficos tipo Play 1 Un puntito a favor La verdad que son juegos Originales y con un potencial Enorme Pero no les veo mucho sentido hmm, Si es asustar No lo consigues Y tampoco llegas a entrar En ese mundo que te ofrece Quizás un sustillo y, y no está mal. Pero bueno, merece la pena. Son juegos gratis. Pero como siempre, agradezco eso. Que haya personas que hacen este tipo de juegos. Y que además son gratis. Sin embargo, yo ya no juego más a ninguno de los tres. Porque no tiene apenas terror. Sino un par de sustillos y algo de tensión. Y dan un poco de curiosidad. Más que juegos, yo los llamaría... Experiencia interactiva En esta ocasión Aparte de ver el vídeo Os pido una suscribida al canal Y un like Y también que si tenéis más experiencia En estos juegos que hemos visto O lo habéis jugado y hay otro final que yo no he descubierto Por favor, contadlo en comentarios Otra cosa Revisad que en el canal Hay muchos más juegos revisados Y de todos los tipos Así que chao Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo